¿Qué reflexión hace en torno a esta nueva realidad que estamos viviendo, esta realidad que parece que nos ha estallado frente de la cara y que tenemos que afrontar ahora? Esto, fíjese usted qué es, en definitiva, esto es la lucha permanente de la historia por el poder. Esto es la forma actual de la lucha de clases. Fíjese usted que es el enfrentamiento de los ricos que viven de el manejo de su dinero frente a los pobres que viven de su trabajo personal, de su trabajo intelectual. Y no se nos aparece tan claro la lucha de clases, por lo menos para algunos, como se aparecía en el siglo XIX, porque en el siglo XIX estaba muy clara la masa de obreros Analfabetos y de, de tal, sin, sin preparación o, o simplemente masa muscular, por decirlo así. Y enfrente el, los ricos, los industriales, los dueños y un público ilustra, y unos trabajadores ilustrados que eran la clase culta. Pero actualmente esos trabajos, trabajadores ilustrados están más cerca de la clase inferior, porque la clase inferior a los bancos y salvar a los bancos antes que favorecer a los pueblos. Y a eso le llaman democracia. Se, se llamará democracia, pero no manda el pueblo. Y las posiciones de los dos grupos son diferentes. El grupo financiero quiere recapitalizar sus bancos, quiere... Tener más dinero en sus bancos. Uh -huh. quieren en suma, controlar y poseer totalmente esa fuerza que es el dinero, que uh -huh. es la que permite luego invertir Pero, y para eso, exigen que los deudores pobres les paguen. Pero el deudor pobre, en estas circunstancias, tiene dificultades para pagar. Uh -huh. Y le dicen, usted pague como sea, ¿verdad? Y yo quiero que usted pague. Y, y recomiendan para pagar el ahorro, la extensión la, la, y, y, y la reducción de gastos. Pero la reducción de gastos para, para producir cualquier cosa hace falta invertir. Es decir, hace falta dinero para hacer obras públicas, para hacer escuelas, para hacer lo que sea. Eso a la larga produciría. Hace falta dinero y también... Para tirar de la economía hace falta consumir, pero para consumir hace falta cobrar los, los, los salarios. Es decir, que por un lado hay un grupo poderoso con el dominando el dinero que exige que le paguen, aunque eso cueste la, el freno al desarrollo económico de los pobres, que es indispensable para poder pagar. Una cultura se basa esencialmente y sobre todo en sus valores, en sus valores, en el valor de la libertad humana, de la dignidad humana, de la justicia, de la, de la, la solidaridad, de, todo, de todas estas cosas que han sido básicas para la cultura, la cultura que llamemos occidental, europea, ¿verdad? Bueno, pero es que actualmente eso no se respeta en nada, ¿Qué ha pasado con la justicia? Piense usted, por ejemplo, en el derecho internacional. A partir de cosas como la invasión de Irak, o como Abu, Abu Ghraib, o como eh, otros sitios, la, la justicia y el derecho internacional no, no, no, no, no se respetan en absoluto. No se hace nada. Lo mismo pasa con la libertad. La libertad por ejemplo, eh, Corea del, del, del Norte puede tener el, perfectamente una bomba atómica, pero Irán no puede tener la bomba atómica. ...porque no está de acuerdo... ...en fin, son unas, de, de, unas... injusticias... ...unas diversidades... ...una falta de respeto a los principios básicos... ...¿por qué? Porque los valores... ...han sido sustituidos... ...como móviles de la conducta... ...han sido sustituidos por el interés económico... ...la, la, la invasión... ...de, de Irak... Por, ...por los Estados Unidos... ...fue una, una vulneración tal... ...del derecho internacional se hizo en contra por completo del acuerdo del, del, del, ¿cómo se llama? del, del Consejo de Seguridad, y además se, se creyó que se iban a llegar, que iban a invadir y iban a poner una democracia, que es la ignorancia más absoluta sobre cómo nace y que se crea una democracia en una sociedad de ese tipo, una sociedad feudal. De modo que, eh, en definitiva, el sistema eh, no funciona, y no funciona porque el sistema nació hacia 1500, hacia cinco siglos, para resolver una situación distinta. En aquel momento, el sistema se encontraba con una técnica superior en Europa, con una, una tierra mucho menos poblada que hoy, con tierras de, de vírgenes por descubrir, por hacer, se introducen técnicas, se, se inventa la imprenta, y la imprenta difunde ideas por todas partes. En el siglo XX, la población humana se ha triplicado, mientras que los recursos que da la tierra no se han triplicado. Ya en la década del 80, de los 80 y 90 pasada, los ecologistas han empezado a advertir que la tierra ya no, no repite, no respeta, no restaura los bienes que extraemos de ella. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que eh, este desarrollo que nos dicen que es sostenible es absolutamente insostenible. Este desarrollo que dicen es sostenible está la, la crisis, por eso hay una crisis no solo financiera, sino una crisis energética, hay una crisis alimentaria, hay una crisis climática, ¿por qué? Pues porque se está procediendo en contra de las posibilidades. Y ya que no nos forman porque el poder establecido no nos va a formar en, en, otra, en otra actitud, tenemos que educarnos nosotros y tenemos que pensar por nuestra cuenta y hacer un poco de misioneros del pensamiento y de difundir las ideas y aclarar las ideas a la gente porque la gente es perfectamente capaz de pensar pero está dominada por, por, el, por, la, por el, el aplastamiento de lo que es la prensa, de lo que es la televisión, sobre todo lo que es la televisión, ¿verdad? Porque la televisión no cuesta el trabajo de leer, ¿verdad? Entonces mucha gente se guía por la televisión. Claro, el que domina la televisión, ¿cómo explica usted un fenómeno como el señor, eh, ¿cómo se llama ese, el Berlusconi? Pues porque tiene una televisión brutal, ¿verdad? Si no, es una persona que, que, que dice uno, pero ¿cómo le votan? Y él dice, no, si me admiran y tal, y tiene razón, ¿consiguen que, que le admiren? Pues ocurre una cosa, los muchachos y chicas del 15M están ya en ese mundo nuevo, han nacido en eso. Pero usted, para mí, por ejemplo, la televisión es una cosa adquirida al final de mi vida, he tenido que aprenderla. Mientras que los niños de hoy entran en el corte inglés, empiezan a apretar te teclas ellos solos y, y hacen funcionar cualquier aparato de televisión, cosa que yo no sé hacer. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen a una generación distinta. Estos muchachos, estos jóvenes, son, son ya, hagan lo que hagan, diferentes de sus padres. Hagan lo que hagan. Y eso supone que se van a educar ellos mismos de una manera distinta de sus padres. Esto ya, ellos están ya viviendo en un mundo diferente que no es el mundo del capitalismo. ¿El capitalismo. Es el mundo probablemente de la ciencia, a mí me parece que lo que va a dominar el panorama va a ser, después de esta barbarie actual de pérdida de los valores, va a ser un, una organización basada en la ciencia. Lo que pasa es que como la ciencia hoy maneja... Eh, aparatos y medios y laboratorios y actividades tan caras, la ciencia en cierta manera está un poco prisionera del dinero. Pero los científicos son mentalidades distintas de los financieros. Es decir, lo, lo grave no es que haya un poder dominante, lo grave es qué principios inspiran al poder dominante. Mire usted, para que haya democracia es preciso que haya demócratas y para que haya demócratas, es indispensable la libertad de pensamiento y la honestidad de los intelectuales. Eh, lo más bonito del premio, la asegura usted, es darme cuenta de la cantidad de gente que se alegra porque sí, ¿verdad? que se alegra que me lo hayan dado. Y eso me hace pensar que lo que yo pienso y lo que yo digo y repito, que es lo que le he dicho a usted y lo que digo no sé, más o menos, pues está en, a tono con ellos que coincido con ellos, y que la gente me dice, pues, es que dice usted lo que yo pienso. Ah, pues qué bien. Yo no sé si usted está de acuerdo, pero bueno. Pero... Dice, dice, claro, dice usted lo que, lo que yo sentía, pero no sabía claro, con palabras Claro, claro. <risa> pero eso le pasa a muchísima gente. Me pasa por la calle, mire usted. Me para un desconocido y me dice, es que yo he oído el otro día en la radio, y tiene usted toda la razón. Yo, pues, para mí eso, el estar en, encarnado en, en, en la masa... De, de, de los ciudadanos, para mí es un gran honor y me, y me alegra que le diré a usted, no sé, como, como si el premio fuese de verdad. Es que mire usted a la, a la edad que tengo yo. Ya estoy, no, no. Bueno, bueno está, más libro, quisiera que yo a mi edad estar como un usted libro, está. está ahora. En España, dice que en los últimos 30 años, es un libro publicado hacia el, el principio, primeros años, dice en los últimos 60 años la mayoría de los economistas han dicho lo que los ricos querían escuchar. Uh -huh. Y es así. Y así es como tenía su sillón en Harvard, eh, su sillón en el Consejo de Administración de la Empresa, Todo, su sillón tiene, en el Gobierno. Se lee uno el libro de la, la economía del shock de Naomi Klein. Uh -huh. Lo que hacían los, las gentes de, de Galbraith, de, de, de Friedman, en Chile, asesorando a Pinochet. Uh -huh. Mire, crear el miedo, el miedo de la gente, porque llega un momento en que la gente... Por miedo al comunismo, traga lo que le ponga. Se tiran brazos de un dictador. ¿sabes? Claro, traga lo que le pongan, le quitan libertades. ¿Qué, qué pasó en Estados Unidos, Región Unida, las torres? Pues que con el miedo al terrorismo, ¿verdad? se han perdido libertades en Estados Unidos. <risa> y Obama al final la, ha tenido la, las la, manos la, atadas. Pa, la Patriot Act, pues, pues es una contra las libertades de, de americanas. <risa> Pero es, es que cuando el miro eso lo hicieron en Chile los Naomi, los, los, los, los de la economía del shock es un libro muy bonito, el Naomi La economía del shock no lo he leído. Pues, oh, y bien. cuenta un montón de cosas.